Híjole, fíjate que antes de verlo, escuchaba muchísimas cosas Por ejemplo, eh, iba a hacer promoción en alguna película y nos decían Oye, a lo mejor los tenemos que llevar con el escorpión dorado ¿no? Y yo había oído mucho y yo decía, ¿qué, qué onda con el escorpión dorado? Había oído mucho del escorpión dorado, pero no sabía qué era O sea, eh, te lo juro que era como... La primera vez que estudié actuación que escuchaba a Stanislavski, yo no sabía si era una persona, si era. el escorpión dorado es un programa o es algo, es que a lo mejor vamos a ir al escorpión dorado. Y yo les decía, ¿y qué tiene? No, no, no lo es súper manchado, pero pues es que queremos que le vaya bien a la película y este cuate tiene miles de vistas y todo. Y yo decía, órale, pues va, Y me llevaron, pero con... Con Alex Montiel, no me llevaron con el escorpión y Alex me trató increíble, nos conocimos creo que en el 2010. Qué bueno que no nos conocimos en el 69, pero... Este, pero ya después vi pedacitos de cápsulas y eso de repente lo veía y decía, no manches, se, se pasa este... Sí tenía miedo de cuando me tocara ir, a pesar de que hago comedia y todo, de, decía, híjole, a ver, a ver por dónde se, por dónde se va cuando, cuando vaya con él. Pero tenía ganas de, de, del reto y de divertirme, ¿no? Ya, y aquí donde se come chingón, güey, usted que conoce esta colonia tan bonita. Pues aquí en el mercado hay de lo que te gusta, ¿eh? Ah, sí, de, de todo. De todo. ¿Te gusta todo el longanizo? Puedes ir a los mariscos, Ajá. te pueden dar unas entraditas de camarón ahí. <risa> unas pescaditas. ¿Puedes pasar a mi puesto? Fui como yo y también llevé a, a Márgara Francisca, entonces dividimos, hicimos un crossover con mi canal de Garnacha Channel, entrevistamos a Alex y entrevistamos al escorpión, y Alex me entrevistó a mí y entrevistó a Márgara Francisca. Entonces estuvimos fluyendo muy padre, pero eh, sí es duro. ¿Quién es Lalo, España? Oh, pues un güey bien guapo. Ay, entonces no eres tú, güey, ¿por qué la estás que ¡Qué, qué calza grande! Güey? Imagínate, si hasta máscara se pone este güey, ¿cómo estará? Tiene un carisma muy fuerte, tanto Alex como el escorpión. Un personaje es una careta, un personaje te ayuda mucho a que fluya el humor a través de, de, de uh, tomar otra personalidad, tú fluyes más desinhibido. Decía Woody Allen, por ejemplo, que, que el stand-up comedy es una de las ramas más estresantes de la comedia porque es una exposición de ti. Y mientras más hables en primera persona, más hay el riesgo de caer al ridículo, de, de, de, de. porque no te estás poniendo un bigote, no te estás poniendo... Eres Leo, o eres Lalo, o eres Alex, frente a un público diciendo, híjole, este, en la mañana me caí, me pasó esto. Tú te estás exponiendo y tienes a no sé cuántos tipos enfrente a ver si me hace reír este güey. Y de otro modo, a través del personaje, te escudas y, y eres lanzado. Y Alex agarró muy bien ese clic ¿Sabe cómo hacer que, a pesar de lo pesado que es el, el, el escorpión dorado? Porque un güey que se siente semidios es una patada en los testículos, ¿no? O sea... Y Alex es, es un tipazo. Pero el escorpión es un hijo de su madre. Pero hace que te caiga bien un. Pues un antihéroe. Un, un personaje totalmente. <risa> irreverente. Que un güey que, que, que. cuando te subes con él a la camioneta te da, te da pavor. Porque va mentando madre. Te pones a pensar en mil cosas en ese momento. Y tiene como una. Como una vibra tan padre que que todo el mundo se la contesta en la calle y le, le, le, le gira la piedra y, y todo el mundo se la se la revira, se la contesta. Mientras más guarro es, más feliz es la gente. Entonces es un, es un fenómeno interesante. No, pues quedó bien chingona. chingona, chingona con, con la, la luz. Con chefe, sale, sale carnal. No mames, ¿sí no el estalón. ¿Qué pasó, mi Samuel Jackson? Él, él toma... Eh, en este personaje la, las bases muy sólidas de la comedia que, que parten de la ridiculización de un vicio de conducta. El escorpión dorado es un tipo engreído, mamón, este valemadrista que se crece mi Dios, que cree que todo el mundo se la pellizca y te cae bien. Es un güey... Es un güey... Eh, es único, es, tiene algo muy padre. Creo que Alex... Posee una inteligencia y una agudeza para observar eso y para contrastar su vida personal con lo que hace a través del humor del escorpión. Porque Alex es un cuate preparado, informado, que sabe de cine, que le aceptan entrevistas en, en donde vaya, en, en las grandes producciones de Hollywood, La Raza y varios más, este, con todas las de la ley. Logró traspasar eh, esto también también al escorpión. El escorpión tiene otro tipo de, de credibilidad que Alex y es entrar en la convención, no es fácil. El fluir sin miedo al ridículo, el que sabe sacarle sus diferentes vertientes a los personajes que, que, que entrevista, sabe sacarles el lado más humano, el lado más oculto, a pesar de su irreverencia y todo, sabe, sabe meterse con ellos y sabe hacerlos desestructurarse. ¿No te quieres coger una vieja? No, ¿qué ¿Eh? pasó? Oche, le estoy consiguiendo un palo gratis, señora, no mames. Óyeme. ¿Qué? ¿Eh? No soy fácil. Pasa bien, fea? No, no mames, ¿cuál es no, fea? No, ¿Qué te pasa, pinche? Es ¿Cómo? difícil de ver. No, no es fea. Señora, ya, mira. ¿Cómo que está? Abas, abas con el micrófono, señora, no mames. Te <risa> van a romper que... tu madre, güey, por pinche. Que bien, pinche ¿A qué le dices que está bien pinche fea? ¿A qué le dices que está bien pinche fea? Es muy padre ver a verlo Ver a los políticos tratando de ser chistosos porque están con el escorpión. tenía muchas ganas de conocerte, güey. Pues a, no sé. a ver si todavía habías sido el del meme de Leono. ¿no? <risa> eh, porque con eso es que los trolls me traen. Después de que dije que les voy a mochar la mano, ya empiezan a contestar. <risa> ya empiezan a conocer. ¿Qué pedo, Se puede volver todo, ¿no? Se puede volver eh, a veces patético o a veces con, con un resultado de que dices, ah, mira, este cuate que simpático era. ¿Has tenido exclusividad? No, jamás he sido ¿Por qué, güey? O sea, lo, pues... lo, lo comprendo cuando eras esclavo de Adal Ramones, ¿no? Que no, o sea, de, amigo, Te regenteaba. Mi querido Adal. Que ¿Qué no te va a hacer tu amigo si ese güey habla pestes de ti, cabrón? No, ¿qué va a andar hablando pestes? Si también le levanté el rating, güey, en otro <ríe> rollo, cabrón. Le di prestigio. O, o hay quienes van con él y dicen, ay, porque estoy con el escorpión, me voy a disfrazar de que soy bien guarro y voy a decir, la cola, me avientas. Y, y se ve, se ve algo impuesto, ¿no? Entonces él sabe torear a, a, a diferentes personalidades. Para Alex debe ser como salir el recreo, pon, al recreo ponerse la máscara, ¿sabes? Si se, se logra entender perfectamente esa, ese espíritu lú, lúdico, ese espíritu de juego, de decir, ahorita voy a ser el escorpión. ¡Meta a las pinches víctimas pendejos que han tenido aquí, güey! ¡Míralos! ¡Ahí es fotomontajes, güey! ¡Cuál fotomontaje? ¡Ahí están todos los pinches videos, cabrón! ¡Fotomontajes, güey! ¡No has tenido ni a Pandora! Y a Núñez, ah, bueno, al escorpión le diría, mira pinche moco de guajoloc, tú cállate, güey, te sientes en mi dios, eres una pinche piltrafa, güey, no eres nada, eres un pinche globo, pinche, este, brazos de tortera, disque mamado, tú, güey, ¿qué te crees? Pregúntale, pregúntale bien cómo se pregunta. No, no, no, este majadero que quiere que yo le diga... Es que él me dijo, pregúntale. Oiga, señor cara de pendejo, disculpe un mal, así me dijo. Ese tipo de fenómenos que como dicen los, los, los terapeutas, ¿no? los seres humanos somos únicos e irrepetibles por las circunstancias que vivimos es, No hay una fórmula exacta Imagínate si cada güey dijera en la vida Ay, me voy a poner una máscara y voy a ser igual de cagado que ese güey Y voy a tener millones de vistas en mis videos en unos minutos Ya sé, claro, voy a ser bien guaro No, pues es, eh, es un ángel que él trae, es algo personal es algo que, que sabe manejar y, y que está cabrón y, y es admirable y genera muchas ardilleces seguramente de, porque siempre que estás expuesto a la vida pública y tienes éxito siempre vas a ser pinche el bañil, guarro! ¿Cómo es posible? ¡Ha de pagar las vistas! Siempre vas a ser foco de, de envidias, de... De gente que, que respete, de gente que, que diga, ah, qué chido, está haciendo las cosas bien, o de gente que le calles. ¿Tú le llamas teatro experimental al Tenorio cómico? No. <risa> Yo también, también me la paso muy bien, me divierto mucho. ¿Qué te la vas a estar pasando bien en esa chingadera? a mi querido Alex Gogo, que también pasaste por sus armas, ¿verdad? También. No, ese cabrón sí. también llegó con sus pinches sí. moquitos, así. antes de que estuvieras todo pinche mamado. Llegó con su pinche pancita así. ¡Ay, escorpión! ¡Súbeme el rating del teatro! ¿Ah, y sí? yo, ya huevo, y le subí, ya después le dieron chance a otros talentos de Pero medio si te pelo como cuando tú. cuando estuvas en el Tenorio? Si ¡Cabrón, güey! Te... Era el que más le pinche aplaudían. Y Alex, pues claro que tiene eso. Yo he visto sus peleas y sus enganchadas con el escorpión, cuando de repente. Hace cosas padres para chavitos con enfermedades terminales y eso y nunca falta el güey de que, que te atacan, nunca quedas bien, hay gente que nada les embona como dice por ahí, ningún chile les embona, ¿no? Si ve alguien que te echa la mano, por ejemplo yo que voy abriéndome paso en mi canal, le hablo como fan a veces y le pregunto, oye güey, este, ¿qué me recomiendas? Yo soy muy ochentero, necesito asociarme con alguien que me ayude a relacionarme con marcas, yo le hablo como como gente sencilla del campo a preguntarle, ¿no?, de verdad, y se porta toda madre. O sea, me dice, oye, Lalo, pinche Lalo este, al rato te llamo porque voy a una grabación, y al rato me llama y me dice, oye, güey, háblale a me Mengano y todo. Es un buen tipo, ¿no?, es un güey, porque hay mucha gente que ya se sube a los ladrillos, y Alex es un tipo a todo dar, es alguien Transparente. Con 15 años me entrando en la madre a muchos. No mames, sí, se siempre se, pasan de siempre se está de censurando madre. ustedes. Así, a ver, diga, diga una grosería completa sin que se esté censurando. Chingada madre. Ay, no mames, qué pinche bolos.